Bienvenidos a Donosti. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, junto a la Catedral del Buen Pastor. Nuestro siguiente destino es la Iglesia de Santa María. Durante el trayecto podremos conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Junto a la iglesia se encuentra uno de los accesos al Monte Urbul, un parque urbano en el que se puede disfrutar tanto de edificaciones históricas como de vistas privilegiadas desde lo alto. Para terminar la visita, descenderemos por la cara norte hacia el Paseo Nuevo, donde podremos disfrutar del mar junto a una de las obras del escultor Oteiza.